Esto es golpe al golpe ¿Qué oh, no amigo, pero se acabó el golpe Mi hermano, ni siquiera me lo puedo pasar Team Boys Bloopers ¿Puera? Esto es bajo el túnel Casi, casi Esto es bajo el túnel no, no. ¡Vamos! ¡Gracias! <tose> ¡Gracias! Charlie man <tose>